un amigo de mucho tiempo a quien le tengo gran aprecio, gran cariño y gran respeto. Y tengo también un otro, o un chin de cariño también, o digo no un chin porque ah, no, caben, no caben tanto, eh, con su hermana Clara, que es mi, mi gran amiga. Así es que está con nosotros Francis de León, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Duarte, uh -huh. con quien vamos a conversar acerca de temas... Eh, interesante sobre la maestría en comunicación que ayer nosotros anunciáramos acá en un video que eh, presentamos. Pero además vamos a hablar también de elecciones porque hay elecciones próximamente, ¿verdad Francis? Bueno, bueno, día, hermano, ¿cómo buenos días hermano, Buenos días y decirle amado que a mí también nos une a Francia y a mí una amistad muy larga de su padre y mi padre, sí. de trabajo y como amigo. Una figura. Buenos, días, gracias, Francis? Francis. buenos días Francis, qué bueno tenerte sí. acá. Sí, buenos días, muchas gracias por la, darnos la oportunidad de estar eh, nuevamente con usted a, a su disposición. <risa> bueno, eh, vimos con programa, vimos hombre. con júbilo y muy, y muy interés y mucho interés que la UAS estuviera eh, anunciando. De, y de viva voz del ministro el, el, director, sí, sí, director. Sí, ministro bueno, eh, directores del ministro y, la, y las rectoras sí, el ahí, ministro de, de ciencia y tecnología Franklin, Franklin García. García y se está dirigiendo hacia el sector comunicación y fíjate que necesitamos orientación y, y preparación porque hoy día con la libertad y veo que el que después vamos a hablar de eso si ustedes están haciendo algo para controlar el acceso a los medios de comunicación de personas sin la debida preparación. Pero primero quiero hablar de eso, de, de, de, lo import, de la importancia que tiene y cómo tú lo, lo proyectas el hecho de que se preparen a los comunicadores en una maestría. Bien. Bueno, la verdad que eh, para San Francisco de Macorís y la región ...ha sido y es un gran paso de avance... ...esta maestría en comunicación estratégica y relaciones públicas... ...que llega aquí a la región del Nordeste... ...la primera que llega sobre todo en el área de comunicación... ...una maestría que tenía ya aquí aprobada... ...en nuestra universidad, en el CURN de dos años... ...que ahora ya entonces, es que gracias a Dios... ...es que pretende, o ya va a comenzar... Sí. ...y viene a comenzar, reitero, favoreciendo... ...a los profesionales de la comunicación... ...de la región... ...tenemos en la maestría... Eh, ...comunicadores de Nagua... ...de Cotuí, de La Vega... ...de Salcedo... ...y de aquí de San Francisco de Macorís... ...que nos da la oportunidad... ...sobre todo... Eh, ...para que en estos tiempos... ...en el que se, las cosas han cambiado... ...y que se sigue demandando... ...de los profesionales... ...que sigan creciendo, que se sigan formando... ...porque eso abre puertas, le da otras oportunidades... ...y sobre todo en comunicación que sabemos que en el países como el nuestro, el que vive de la comunicación de sí. manera honesta, pues no muere con fortuna, sino mm -hmm. que, que, que vive de su trabajo ah, diario. Sí Entonces, mismo. el capacitarse, el prepararse, eh, abre otras puertas que le dan oportunidades a los profesionales de aquí del área de la comunicación en San Francisco de Macorís y en la región del Nordeste. Francis, ¿qué criterio, o eh, cuáles requisitos se utilizaron? Porque ya, ya se cedieron, ya se otorgaron. Eh, para participar, o sea, ¿qué se necesitaba? No, lo, lo, el, el principal requisito era ser profesional sí, de, la, de, la, de la comunicación, no importa ser periodista. que fuera mención periodismo mención relaciones públicas, sabe que hay hay dos menciones. Que un locutor, eh, perdón, no, no podía participar. No. Ah, muy buen porque, dato. Eh, bueno, si, si es profesional, pero sea que aquí la locución no se hace a nivel profesional. No. Y para poder hacer maestría, que tener el título el, el, el, el de grado. De, Por ejemplo, Francis, eh, perdón que te interrumpa para aclarar, Francis es locutor, obvio es profesional, en el caso mío, hubiéramos podido participar. Eh. La maestría tiene un perfil que va con las relaciones públicas, más un poco a la gente de marketing también, aparte de los comunicadores, Exacto. a la gente que trabaja en mercadeo, también tiene el, el, el perfil. Y ya la universidad también, en esos casos, en termos, por ejemplo, la beca era para periodistas, pero la universidad tiene la, la, la potestad porque también es abierta. cualquiera Exacto. Tú vas y te quieres inscribir y se encaja en el perfil, de acuerdo a lo, a lo que tú haces, si la licenciatura, pues también te puede inscribir. O sea, en la maestría, que no hay limitaciones. Ya. Pero Perfecto, ya, ya, es ya ejemplo, eso lo de tiene becadero. determinado y definido la unidad de posgrado de aquí, de la universidad. Entonces, eh, ¿esto le va a ser eh, otorgado becas? Sí, nosotros el Colegio de Periodistas eh, recientemente realizó un convenio con La MESI, okay. En el que La MESI se comprometía a dar facilidades a los periodistas con diplomados, con doctorados y con becas. Y nosotros aprovechamos eh, como Sesional Duarte esa, ese convenio entre okay. La MESI y el Colegio de Periodistas y entonces comenzamos a hacer eh, la gestión y las diligencias pertinentes. Nos pusimos en contacto inmediatamente con con Mercedes Castillo, con Aurelio y con Olivo, allá en Santo Domingo, eh, hicimos las comunicaciones, igual aquí entonces eh, eh, eh, nos comunicamos con los compañeros que estaban interesados, que tenían la que es un gran compromiso que hay, y le decíamos inclusive que hay, un, eh, parte de los acuerdos es eh, que si usted está interesado en hacer la maestría, sí. sabe que tiene que terminarla, porque sí, es una claro. inversión que se está haciendo. Y no claro. quitarle la oportunidad a otro. Si va a mitad de camino, y se retira, entonces usted tiene que pagar el, Muy el dinero que, que se está invirtiendo en usted. Pero a menos son que se justifique la salida, la, que pase algo, ah, salud. Así no, claro, okay. algo justificado. Sí. Una pregunta. Y esa parte entonces aquí, hicimos ese equipo de trabajo, nos Perfecto. costó mucho, mucho esfuerzo. Sí. Agradecer también a, eh, a, a Miguel Medina, director de sí. aquí del centro, que también nos convertimos con él en otro frente. La verdad que tuvimos que abrir varios frentes, desde la capital, desde aquí, otros amigos en común de la capital, hasta lograr llegar al ministro, plantearle la necesidad que era para eh, la comunicación en San Francisco de Macorís y sobre todo que se estaba beneficiando a la región del nordeste. Una pregunta, ¿la maestría ya está montada este, o se está recibiendo los eh, expedientes para eh, las inscripciones o ya está todo, está del cupo lleno? ¿Cuál es la situación? La realidad en ese sentido, desde el punto de vista administrativo. La maestría ya está montada. Ok. Ya comienza el martes, 3 de agosto, ah. con, okay. a, la, a las 6 de la tarde. Es la apertura eh, con una conferencia y desde ahí entonces iniciarán los tres grupos que hay a nivel nacional, un grupo en Santo Domingo, un grupo en Santiago y el grupo de aquí de San Francisco de Macorís. ¿Cómo oh, bueno. Simultáneamente. Simultáneamente, porque vía eh, las redes Vía, sí, es virtual. vía virtual, que se va a hacer la, ya el inicio. Y va a haber una conferencia que tiene que ver con comunicación y política latinoamericana con un argentino llamado Mario eh, eh, Riolfo. Río, ¿Esa eh, es la apertura? Sí. ¿Esa es para, ese, la apertura? Ese para, la, para la apertura? ¿Puedo ¿Puedo a no llegar, llegar, llegar ese link? Es una conferencia abierta. Sí, la conferencia poderlo... sí, es abierta. Y ahí sí. ya con, con esa parte, con esa experiencia Bien. de ese argentino, Mario pues comienza entonces esa parte, un aprendizaje de la, la, la comunicación ligada un poco al mundo político sí. aquí en América Latina. este Todavía me imagino que hay cupo, no sé si habrá cupo todavía abierto, ya esa, para otras personas que quieran ingresar, que estén interesados, ya eso lo maneja la UAS, la UAS que es la que sabe sí. el límite de los mm. grupos, eh, hasta cuánto eh, manejan en términos de cantidad. ¿Cuántos periodistas o del área... Eh, <coughs> ¿Tienes el dato, Francis? Eh, sí, eh, nosotros, eh, ¿cuántos sometimos, captaron ustedes? nosotros sometimos 35. Después, el último día, me llamaron dos más, hicimos una cartica y llegamos a 37, motivamos al ministro bien. y fueron aprobadas las 37 becas. Para los 37 Francis. El periodista aquí, algo, la primera vez que se da eh, el proceso. Bueno. Y eso hay un antes y un después, así me lo decía el ministro, con esta apertura y estas facilidades que nos damos a nosotros. Son iniciativas que hay que valorar y, y, y qué bueno que estén haciendo no, el trabajo, que se hayan dado estos acuerdos entre instituciones y el gremio y, y por supuesto en la universidad, la MESID. Eh, a nivel nacional, eh, ¿cómo está eh, el gremio? No sé si la federación de, de, de periodistas, no sé si el colegio. es... Colegio, Colegio, un colegio. Sí. Eh, ¿Qué trabajo están haciendo? Por ejemplo, vemos esto que es muy valorado y muy positivo. ¿Qué otras cosas podría decirnos eh, que estén encaminadas? o como? Bueno, a, aquí en la sesional Duarte eh, nosotros ahora mismo estamos dándole seguimiento al proceso de construcción de la Casa Club que es uno de los sueños más anhelados sí. del área de, de, de la comunicación. Tenemos unos terrenos donados por el ayuntamiento desde el año 89 y de esa, desde, desde esa época para acá Todas las directivas que han pasado han tenido la intención de querer eh, hacer algo con eso. Hemos entregado propuestas al presidente de la República, también al Ministerio de Obras Públicas, para ver si logramos que se nos construya la Casa Club. También eh, estuvimos en el ayuntamiento recientemente pidiéndole que nos donen 2.500 metros más de terreno en la misma área que tenemos el terreno para la Casa Club, que son unos 10.000 metros que hay ahí que todavía están sin, sin utilizar porque también estamos gestionando eh, un proyecto habitacional para los periodistas aquí en San Francisco de Macorís, muy bien. con la facilidad que está dando ahora mismo el, el gobierno con relación a, a las viviendas. Entonces, son de, de, de los planes. También tenemos por ahí eh, un acto muy interesante, que es reconocer a una parte de, de los periodistas de aquí, de San Francisco de Macorís, que durante, todo, durante mucho tiempo, eh, han dado su servicio tenemos la medalla al mérito en coordinación con eh, la dirección de allá de, de Santo Domingo y también la premiación del primer concurso que se hizo aquí de la sección de Duarte con el tema COVID eh, y ahí vamos también a premiar a las personas que hicieron su trabajo ahí también lo vamos a aprovechar. Son de las cosas que tenemos en carpeta. Qué bueno. Ya la gestión Mira. mía termina ahora eh, en ya, agosto. Ya el concurso terminó. Es eh. concurso de ensayo. <ríe> sí, sí, ya terminó. Pues ya terminó. Sí, Pero vamos a hacer la, la premiación. Vamos a aprovechar esos dos eventos. Perfecto. En la medalla, agosto La, la medalla al mérito. Bien. Y también eh, eh, para entregar el, el, el premio a los que ganaron. Hay una cosa. En uh -huh. una ocasión creo que te hice la pregunta. Y a mí me preocupa por la... En la forma que muchos comunicadores... ...utilizan estos medios, tanto radio como televisión, sin importarle las formas. Y incluso, incluso los más estridentes son los que más rating eh, toman porque hay una población que parece ser... Se, ...se interesa por el que llama a un funcionario ladrón en su cara, sin importar que eso es un, una percepción propia... ...o que se haya dicho y está en proceso una investigación y no le importan en tener esa, el, pero también que hacen la vez de, de periodistas, porque nosotros estamos claros que somos abogados, aunque Amado es periodista, uh -huh. nosotros somos comunicadores en razón de la materia que manejamos y porque tenemos un, un historial en la política, me permite exponer aquí y utilizar este medio, pero yo lo hago con todo mi cuidado y respeto. Así no otros. Entonces, ¿quién controla esto? Incluso mira ese DJ que vino y e hizo todo lo que hizo. Tiene frases que solamente a, a lo que él se la manda a decir eh, que le gusta. Pero yo entiendo que un locutor no tiene, no debe hacer eso cuando uno tiene un origen, que la locución debe de tener una capacidad de conocimiento general y sobre todo un respeto por ese micrófono. ¿Qué hace sí. el colegio? Bueno, nosotros eh, como colegio eh, es una de la preocupación constante, es una lucha constante de la que nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Recientemente nosotros eh, elaboramos un documento, lo entregamos al general, entregamos a la fiscalía, entregamos a la gobernación con relación a esos mismos comportamientos de esas personas que andan en la calle con una cámara, con un distintivo de prensa, pero que utilizan eso mismo para hacer eh, una práctica inadecuada de lo que es la comunicación y la gente cree que son periodistas. Sí. Eh, nosotros inclusive le estábamos hablando para que en algún momento se reabrieran algunos casos de, de, de investigación, preguntarle a, a esas personas que andaban ahí que, que, que para qué medio trabajaban, quiénes eran, inclusive que se investigaron porque hay denuncias de personas que están hasta vinculadas con eh, actos que riñen, verdad con lo que son la buena costumbre y la gente entonces eh, desgraciadamente lo ve en la calle y cree que son periodistas y eso va en contra reitero del buen ejercicio que se puede eh, que se hace quien conoce y, y vive eso sea lo de que esta es re, lo de que esta reduce. profesión de esta profesión sí. y entonces ahí sería eh, la justicia la que tiene que actuar pero Aquí tenemos una debilidad institucional demasiado grande, Francis. Uno le, le da la información, le dice que investiguen. Y esa misma y, y, la, y hay una complicidad por parte de las autoridades porque esa misma gente que tanto lo día en, en el cuartel, que tanto lo día en esos sitios, también se parece que está para chantajear y para publicar cosas. Bueno, han ayudado a condenar gente. No, no, eso, eso es permanente. Inclusive en el documento que nosotros publicamos, le echamos... Y eso está, es peligroso, eso la población, oigan esto. Eso está prohibido. Usted presentar a una gente, lo sabe, amado que abogado también tú, una gente de los medios de, de comunicación hasta que no se demuestre en un juicio oral contradictorio de que, de que sea inocente o que sea culpable. Hecho, y aquí en, en el Y aquí convierte... la policía le saca preso a, eso, a esos muchachos para que lo interroguen. Claro, mira. Y esos interrogatorios se convierten inclusive después eh, eh, y, y, y, y ayudan, lo ven, hay que, que lo editan, hay que lo venden. Inclusive, eh, eh, obstruyen el proceso claro. de, de investigación claro. que tiene después claro. la fiscalía, conjuntamente con la policía. Entonces, ahí, en cierto modo, nosotros eh, emitimos la preocupación, nos reunimos con las autoridades, pero esa complicidad nosotros no la podemos detener, Mira. porque ya no es una responsabilidad que escapa a nosotros. Pero Bien. siempre hemos estado permanentemente preocupados, porque eso... Eh, lamentablemente empaña el buen ejercicio del periodismo. Mira, en el primer gobierno de Leonel, él dictó un decreto prohibiendo eso, que se presentara, y luego en la constitución del 2010 se estableció. El tema aquí es que hay un sesgo, hay una línea divisoria muy fina entre libertad de expresión sí. y la labor de comunicación y periodismo. Quizá una solución podría ser que a partir de algún momento, con una modificación a la ley que crea el colegio o con una ley especial, se prohíba el uso genérico de la expresión prensa en los carnet de identificación y se distinga periodista, comunicador. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un comunicador... Nosotros somos comunicadores, yo soy periodista, pero ustedes dos que no lo son, son comunicadores y no se les puede prohibir el hecho de que puedan expresar sus ideas. Ahora, también... ir a recoger la, la fuente, ir a, a, a una... Debe hacerlo. No sé, ahí, hace, ahí se hace la, la separación correcto. Diciéndole en un carnet Este es periodista y este es un comunicador Y sabiendo cuál es la calidad De uno o de otro Quizá eso podría ayudar un poco Tú ah, veas ah. que en el futuro la cultura varíe Porque eso de prensa Todo el mundo, ah, llegó la prensa Y a lo mejor es un camarógrafo que no sabe ni Quiero cómo se el el la palabra. Quiero escuchar parecer ah, de correcto. Francis eh, En torno a una situación Que se ha dado En algunas ocasiones con el tema de los muchachos que tienen páginas de, en las redes, páginas web y que se han hecho, eh, vamos a decir de alguna forma, eh, famosos en los tiempos de toque de queda, que han conseguido muchos seguidores y que llegan a mucha gente. Eso es una realidad que tenemos, que llevan información más allá de cuál o cómo sea, pero llevan información y la gente los consume. Y en San Francisco se dio una situación, un momento determinado, con lo de que no podían salir en los horarios de toque de queda grabar. De, de hecho, en estos días, el general eh, salió en los medios, ellos quejándose de que no querían permitirle entrar al cuartel para la información, Se ha dado con el tema del hospital también en otras ocasiones. ¿Cuál debería de ser el manejo con estos muchachos que no son tal vez periodistas o no son locutores avalados por espectáculos públicos, que no están en un medio de comunicación, pero que a través de redes ejercen este... O hacen de este ejercicio de llevar información. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Mira, cuando hubo el otro día... Eh, eh, el, el, la bulla en, en el cuartel, fue sí. pues precisamente nosotros fuimos como colegio nos reunimos, y nos entregamos el documento a generar, uh -huh. con la misma situación de presentación de los presos que algo que es ilegal. Y yo le decía vale. a, a uno de esos muchachos, y si fuera un, un, un hermano tuyo que están presentando que tú ya estás condenando, como ha sucedido, sí. vale, ¿no? gente, muy gente, gente que, que, lo, que lo agarran y, y, y lo obligan a veces a decir que hicieron cosas para tener primicia alguna, de algunos programas, y después entonces salen a la sociedad y ya todo el mundo ya los lo rechaza. Entonces no pasa nada, porque lo presentan, pero después nadie, cuando salen dice, inocentes, nadie dice, no, miren, el muchacho es inocente, ya, sí. se, ya se quedó así. Entonces, ahí, ahí nosotros también, en, en esa parte con los muchachos de la página, nosotros igual eh, le, le hemos dicho que que hagan, que hagan que, que nos hemos acercado a ellos, inclusive, algunos de para tratar de ayudarle Mucha gente que, que son analfabetos, que no saben cómo hacer una redacción, que no saben cómo... Hablar, o sea, eso hacer, puede ser una alternativa una pregunta? ya tenemos encima El problema Así Y óyeme es. esto Ya eso puede ser una alternativa que es lo correcto Incluso yo diría ah. Te voy a dar un dato Yo sé que aquí se pavonean Y hasta te, sí, sí. te miran con el hombro Porque dicen ser periodistas Personas que cuando se formó El colegio De periodistas quedaron como periodistas Sin haber estudiado la carrera y, tienen el título de, eh, y son periodistas porque tienen carnet y La ley dio esa facilidad porque... Pero yo creo que esa facilidad La ley tiene dentro Que le dan un tiempo Para que Cursen la carrera Y, se y tengan la licenciatura ah, ¿eh? Y ahí corrigen Imagínate tú negarle la condición de periodista A, a Richard A Ricardo Rojas Espejo por un bueno, que no había egresado eh, de una universidad Ricardo era un lápiz, era ¿Eh, un lápiz? ¿Eh? Pero fíjate la época donde terrible, Ricardito Nuestro la, hermano la, que en paz descanse y amigo, y amigo Ricardito Trich, Son Trich. otras cosas porque Pero en ese ¿eh? momento Francis está yendo muy profundo Porque imagínate lograr eso sí, ahora eh. Pero creo que lo pasa lo mismo con, con las leyes que han ido profesionalizando y creo que eso resolvería parte del problema que tiene hoy el, eh, ustedes, el sindicato, el colegio, lo Vamos que sea. a ver. Francis, ¿qué dices? Sí, no, bien, nosotros eh, reitero, en esa parte eh, tenemos, reitero, esa preocupación. Y como no podemos controlar, Exacto. porque eh, nadie puede controlar que tú tengas un canal de, de YouTube, no, no, claro. que tú tengas un blog, ni bueno, que no, tengas un medio de comunicación. No ni tampoco podemos controlar la persona que está detrás de eso. Decir un perfil, no, el que, el que uh -huh. trabaje no tiene que tener un perfil así para poder tener Lo que tratamos a veces es eso de, de acercarnos, para okay. que traten de hacer una comunicación que valga la pena, para que hagan un trabajo que pueda ser serio. Y estamos a la disposición de, de, de ayudar, de darle curso de redacción, de cómo manejarse, cómo una hacer una, una, una pregunta. Porque la verdad es que hay muchos muchachos que son analfabetos, que no saben ni siquiera sí. escribir, yo creo que ni su nombre. Son autodidactas que y, manejan la cámara, y, y, manejan y, una, una, es, una, eh, el, el Instagram y, y las redes. Una idea que se me ocurre quizás es que el colegio de periodistas puede publicar un código de ética para el ejercicio de la comunicación sí, que abarque cosas. que abarque no bien. solamente el periodismo tradicional, sino también el nuevo periodismo, que es el periodismo de redes sociales. Sí, claro. Eso sería interesante, porque le está dando una pauta sin violentarle sus derechos fundamentales de, de, de, de libertad de expresión. O sea, claro. Quizás sea una forma de buscar ver a un punto uh, medio, Francis. Sí, sí, que, eh, son, son buenas, buenas ideas, buenas sí. propuestas, que nosotros estamos abiertos. Propone a nuestro eh, común amigo Olivo. Eh, estamos y yo, abiertos. Olivo es franco macorizano. <ríe> Sí, lo sí, sí, sí. De muchos años, pero... Así es. Francis, pero yo siento que el gremio, el, el, el colegio, no, no suena. Eh, irónico, porque estamos hablando de un gremio que agrupa comunicadores o periodistas. Lo que pasa, perdón, que todo perdón, el que maneja una red, ya pero, lo estaba... Pero como estaba que no ocupando. se siente, como que no se siente. Por ejemplo, tuve el colegio... Eh, Ah, hablando a colegio médico, asociación de profesores que están los en los abogados. medios, los, los abogados es eh, por problemas sí, que sí. salen, porque, con lo que hay en ese colegio de abogados, <ríe> por, sí. y pero y el por. gremio precisamente Oye, de comunicadores no, no, no, no, no acercas, de periodistas. No, los sí, por problemas internos <ríe> es que están en el tapete, no porque han asumido <ríe> su. ¿Cómo que pasa? Ay, porque deberían ustedes estar en los, en el tapete de todos los días, por lo menos a nivel nacional, tal vez. Bueno, lo que pasa es que uno se maneja mucho ya de las redes, uno, uno tiene diferentes grupos a través de las redes y todas las cosas que pasan nos manejamos a, a, a nivel de redes. Aquí, por ejemplo, una comunicación que yo que algo que sucede en San Francisco de Macorís, nosotros tenemos un grupo donde están todos los secretarios generales del país mando la información y el país entero se, se sabe difunde. y se difunde lo que está haciendo aquí en San Francisco de Macorís el Colegio de Periodistas. Okay. También igual con el sindicato, tenemos así las redes, tenemos los grupos propios aquí de la, de, de, de, de lo, del Colegio de Periodistas. Y quizás aquí en, en mi caso no soy muy dado quizás a, a, a, a la mucha, a, pasaron, a la, la mucha publicidad sí. en los medios y esas cosas, pero sí la verdad que hemos bueno. estado haciendo eh, okay. nuestro trabajo. Muchas ¿sabes? gracias señores a Francis de León por estar con nosotros. Okay.